Tengo que lograr encestar por lo menos Una vez, esta pelota Que, que, que, nada, que encesto es No sé si es porque el arco está muy chiquito O la pelota está muy gorda, pero Ah, oh, mira, encesté una Dale, rabito si llegas ¿Qué? ¿Qué ¡Para, rabito mi pana ¿cómo estás? Espérate que estoy cansado de de, de moverse, oh, este Hola marca. papu ¿Y Hola ese vehículo, para dónde? A mí el vehículo es como modelo loco, es más, más veloz, loco, muy fuerte. Ojito, wow. ojito, me, me encanta, eh, me tienes que llevar de paseo en algún momento. En algún momento su... loco, pero te, te he venido loco porque me llegó un paquete, loco. Ah, compro. El paquete, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ¿Y este ¿Qué paquete? ¿qué mira, mira, mira, chicos. Te ha llegado, a ver, es ¿Qué, ver? Paquete, qué es eso. ¿Qué A ver. Son súper poderosas, Mira, mira, puedes hacerte ¿Qué esto. mira ¡Ah! ¡Su máquina está re chiquito! Amigo, yo estoy aquí, ¿cómo sabes? No manches, loco, pero, pero no puedes volverte grande ¡Ah, sí te puedes volver Hola. grande! ¡Hola! ¡Ah, pero este producto está épico! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Mira, estoy todo chiquito! ¡No me desapisaré a pisar, eh! Porque quedó... <risa> ¿Pero, ¿Pero ¿para qué lo podemos utilizar? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Mira aquí? allá al frente, papu, mira allá al frente. ¿Qué mira pasa? Eso. Allá al frente, pues, esto es la casa de Alexi. ¿Pero y qué y quieres hacer? sí, sí, sí lo loco, veamos qué es lo que guarda su más secretos, loco. Uy, es verdad, y creo que en ese momento no está en casa, entonces vamos de una vez, loco. Uh, aprovechemos. Mira, papu, ven, ven, ven. Entra, entra, entra, entra. Aquí está su perro, mira, esperemos mira, no mira. haga nada. Mira, aquí está, está, está, está Lucky. El Lucky, loco, Luki. Pero no le pegues a Lucky que luego no, nos ataca. Oh, bueno. entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra. Ahí está, vale, ahí está, vale. Está, vale. Está. Oh, okay. oh, pero mira, Letzi, eh, vive como, oh, como oh, una oh, señora. Sí, sí, muy simple todo ahí, bien bien ordenadito, todo bonito Veamos qué esconde ahí ¡Su que ¡Mira esta habitación! ¡Mira su PC Gamer, loco! <risa> bueno, PC pues Gamer no tanto, tan... Bueno, Tiene ni tanto, está humilde, está humilde con un lindo patito un pato, ahí Ok, aquí <risa> Aquí tiene el baño. Ah, pues mira, qué misterioso. Pero ¿no ves que esto está un poco desordenado aquí? ¿Qué, qué, qué es esta sí, porra, lo o Sí, sea, está como que muy feo lo que no, no, no, no sí, me gusta, no me gusta. No sé, a mí tampoco me atrae un poco. Ah, hogar, dulce hogar. Oh, espera, ya puerta abierta. Um, Lucky, ¿Por qué está todo alterado? ¿Por qué miras a la ventana? A ver, a ver, algo está pasando aquí sí, sí, sí, sí, sí. Oh, bueno, no, no, todo se ve normal Bueno, voy a usar un rato el baño está muy ciego. Oye, Rabito, mientras ya está en el baño, planimos algo ¿Por qué no creamos aquí una casa debajo de su cama? Y así podemos escuchar sus su, su secretos <risa> Todo lo <risa> que habla Sí, sí, me gusta, me gusta ¿no? Vamos a empezar ya A ver, vamos a encontrar, yo qué sé, qué le vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer primero? Nuestros cuartos, ¿no? todo todo sí, sí, no, no. no, no. A ver, tú te encargas de hacerte el cuarto Yo encargarme de hacer la cocina Va, va, va, va, va Va a ser el mejor cuarto los... Ok, papu, mira, voy a hacer Voy a empezar a hacer nuestra cocinita Aquí, mira, mira, mira Aquí va a estar nuestra cocinita Pues acá va a estar Hagamos cuenta de que está la nevera eh, Por aquí van a estar <ríe> Aquí va a estar la mesa Pues nos toca comer así en un cubito Porque nada más <ríe> Mm, no, como que no un cubito. Pero que sí, papu, que sí. Todo listo, todo listo o sea necesito ir a comprar papel Menos mal nadie se da cuenta uh, Estoy muy cansado, voy a estar un rato en el ordenador Amigo, parece que está mal el estómago no Sí, sí, papel. huele algo raro, pero está bien Continuemos con nuestra casa, loco ¡Oh, mira qué guapo! Está quedando la casina No, no, no, épico, epicardo Mira, aquí hay que hacerse unos buenos chuletones De todo, mira, mira, mira la, loco, la, la loco! ¿Pero por qué eh... todo es tan pequeño? <risa> a ver, es pequeño porque vivimos literalmente bajo en la cámara, Lexi, loco. Pero... ¿Eh? Tiene sentido, ¿eh? tiene sentido. Sí, sí, Ese ruido... Sí, sí. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah. A lo mejor a estarán Capley y Rabito ya afuera. ¡Chicos! ¡Chicos, esperen! ¡Esperen! Está un poco loco, ¿no? No sí. crees? ¡Ah, ¿Sí? oh, mira, te trajo el perro aquí, loco! ¡What the fuck! Cuidado, cuidado que lo puedo patear y a ver tu cuarto. Por aquí, mira mi oh. cuarto, mira aquí tienes unas camitas bien bonitas. ¡Qué pedo, juraría haber Single. escuchado a, a Rabito o a Capli cerca de aquí. ¡No estamos! ¡Me están jugando una broma seguramente! ¡Ah! ¡No van a lograrlo, desgraciados! Voy a, voy a llamar a la policía. Oh. Y mira, loco, ¿sabes okay, algo? Okay. Por aquí estoy haciendo una habitación secreta que ya vas a ver. Todavía uh, no viene Secreta, ¿también ¿también no ¿vale? Ay. ¡Oh! Mira, Rabito, ven, ven, ven un momento. Mira, Rabito, ¿ves, ¿ves que por aquí hay una subida? ¿Por qué no hacemos unas escaleras? Para, para, para, ver qué está haciendo la leche Mira, por aquí, así, así, mira, mira, mira. Sí, tú, sí, tú, sí, tú, sí. Claro, y aquí podemos espetearlo En sus pechorías Bueno, la policía no contestó Pero creo que es buen momento para comerme las zanahorias Que le robe a Robito el otro día ¡No, no, no oh, no, no, no, no, no, no, no yo suelto mi mato ¿de por qué de vete, no se apareció? Pero no ven, no, vente, vente, vente. Vente, no, no, no vayas, no vayas que, que después no nos echa la bronca y es mejor no ven. Vamos a seguir construyendo nuestra base aquí. Mira, papu, rabita, ¿dónde estás? Uy, uh, voy, lo que voy. Mira hecho? Papu, tenemos oh, aquí yeah. salita con una TV super HD 4K, esos píxeles, gráficos. Claro Papu, aquí ya tenemos donde ver TV y jugar videojuegos y también novedad, estoy cambiando el suelo a este colorcito blanco. La, la que me que gusta, va, el ¿verdad? me gusta, sí, queda muy bonito. Gusta? a ver y bueno, sigue, bonito. Así que ya mira, sí, allá, mira, así que allá, El, sí, el Minecraft loco. Se me ocurrió una no. tremenda idea, loco. Mira, mira, mira, mira. ¿Qué mira, pasó? Así. ¿Qué pasó? Aquí tengo unas flechas y unos arquitos. Sí, ven a ver la habitación secreta, loco. ¡Súper pues secreta! A ver, Subo por acá. ¡Ojito, loco! ¡Wow! un ángulo espero? perfecto para dispararle a la Alexia a su perro! Y va que tú le quieres pegar a la mí yo por diversión mira lo está diciendo. A ver a ver a ver a ver. ¿Qué estás haciendo, Lucky? ¿Por qué estás tan alterado? Desde hace rato te veo olfateando cosas. ¡Qué pedo, Lucky! ¡Algo me picoteó! tío! ¡Lucky! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Pero no sé por qué mosquitos! ¡El ratito está súper chévere! ¡Esto no lo podemos molestar, hermano! ¡Vaya demasiados mosquitos! ¡Cúbrete, Lucky! No, loco, y se fue al baño ahí a esconderse y todo piensa que es mosquito, fue a traer repelente Mi modo, papu Muy bien. Ey, pero está chida tu habitación, eh, me encanta ¿Por qué, Rabito? Pues ya tenemos cocinita, salita, habitación Nos falta un baño, ¿no? baño, baño no, pero si ver. hay un baño gigante papu a no? ver pero a pero que ese es de Alexi y mira mira mira cómo Luke lo anda esperando en la puerta <risa> Ay, ¿sí, ¿verdad? No, pero, pero no, ya no. que vivimos en su cama podemos compartir baños claro Luke. claro necesitamos ahí unos baños podemos ir allá y tomar de referencia el baño de él y así el de nosotros no ¡Luki, mira, sigues mami? vivo! Ah, ¡Ahí estás! Tranquilo, Luqui, ya traje repelente ¡Salgan de ahí, ahí donde, estar, mosquitos. donde ¿Qué, quieran mosquitos! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es veneno! Bueno. No lo sé, loco, pero hay que tener cuidado Sí, sí, sí, tiene veneno No van a sobrevivir a este a este aspersor anti-mosquitos Mira, mira, se, se está alejando sí, del tío. baño Uy, a Sí, sí, aquí. está tirando ahí repelente asqueroso Rabito, mientras está distraído echando repelente ¿Por qué no vamos al cuarto? Ten cuidado con sí. Luqui que nos está observando con ojos de... de, de... Perro, okay. Mira, a ese perro le hago un toma perro sucio. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Que esto vale, vale. Se fue, se fue, se fue a buscar el dueño. Ok, en nuestro momento de aprovechar, ¡Oh, ¡Miene! ¡Miene! ¡Ay, viene! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué está viendo? ¿Me está viendo, loco? Amigo, si no si lo reconoce, loco. Ok, hola Luki ¿Cómo estás? No me dejes hacer daño ¿eh? Soy tu amigo sí, sí, ¿Y ¿Cómo vamos estás, mío, vamos? Amigos, Luki? <ríe> corre, corre, Mira, ahorita vemos los chanchitos, los juguetes Super gigantes, Loco, con esta uh, con Tremendo esta que polvo, Loco tremendo Loco, el baño Y cerremos la puerta para que no pueda entrar ¡Ey, está cerrado! Ahí está, a su máquina Pero qué fuerza tienes, bro no, La fuerza la mantengo, aunque sea pequeño loco. Vale, vale, yo diría Que vamos a escalar por aquí Para ver un poco más de detalle cómo es el, el baño Uy, la, la, tienes razón, súbele, súbele Hasta la nube Vale, papu, ya estamos aquí, en el, aquí en el lavamanos No te vas a caer luego, porque bueno, para subirle es, es un problema, mira, tómale la... la... Tómale Ostras esos mosquitos me pusieron muy nervioso Y más esas zanahorias que estaban podridas ¡Qué asco! Bueno, ya se usó una vez Ahora aguanta segunda ronda ¿Qué? ¡No, ¡No lo hagas! ¡No lo, no lo hagas! ¡No, ¡Vámonos! ¡Está apestando aquí! ¡Qué asco! ¡Ven, vamos, vamos, vamos! ¡Abre la ¡Vamos, puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Abre la vamos, puerta! Atrás. ¡Ahí está! Vamos, ¡Ay, no, loco! ¡Qué asco! ¡Escóndete! escóndete, escóndete que, horrible! Que... Con que de pronto puede que salga y nos vea No solamente se me acabó el papel, creo que se aquí el baño Bueno, no importa, lo resolveré después, ya está Bro, ¿qué le pasa a Lucky! Es un helicóptero, Pachi, míralo ¡Hola, ¡Me de Luki Mira, lo ayudo, lo ayudo, lo ayudo Ahí está Lucky. ¿Ah? Por ahora ya le hemos sacado una verdad y son tus zanahorias, ya sabemos quién es el que la roba. Sí, ah. lo que, que también él es el que tapa los baños. <risa> sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, papá. Ok, ya estamos acá. Nuestra misión ahora es hacer nuestro bañito y pues ya tenemos nuestra nuestra segunda casa, ¿sabes? Donde tenemos donde podemos vivir, convivir escuchar los sueños de Alexi y todo. Es sí, verdad, me gusta, me gusta, me gusta. ¿verdad? ¿verdad? Somos como ¿verdad? unas viejas chismosas, pero bueno. Rabito, mira, estoy haciendo también aquí un patio, loco. Vamos a sembrar también comida para que no nos preocupemos en salir. Mira, mira, qué Ay, guapo no, está no, quedando. No, no, me gusta, me gusta. Sí, pero no sé si vayan a vender semillas, pero de las que crezcan flores bien chiquitas <ríe> la No, no, no, creo que, que la gente compre nuestro producto también Sí, sí, sí, sí, a ver, pon el agua ahí Pero, pero, loco, ten cuidado con el agua que estás colocando ahí está. Tranquilo, que yo le controlo, yo le controlo Vale, mira, mira, oh, mira qué bonito, terno. loco Y aquí no va, no va a pensar nada porque está debajo de su cajonera Esta de, de nunca la va no, a ver Nunca se va a imaginar que tiene dos personas viviendo en su casa Ok, mira, rapidito ya terminé los cultivos Solo falta que, que pues empiecen a, a, a crecer las cositas y ya está ¿Eh? Loco, estoy disfrutando del jacuzzi, loco, míralo. Pero tremendo jacuzzi ¿Con, ¿Con qué lo hiciste? ¿Con la baba de, de, de Lucky? Ah, sí, no preguntes. Ah, no Real. manches. De... Qué bonito quedó la entrada y todo, eh. Me encanta. Que no me gusta nuestra casa, quedó muy bonito. Es la mejor mini casa, loco. Pues sí, papu, ya pues esta sería como nuestra segunda guarida, papu. Ya está, sí. ¿no? Y así sabremos los secretos de Alexis. Ah. No, sí, sí. Pero mira, si ¡Sigo escuchando que... algo! ¡Se levantó! Oh, ¡Sé que son ustedes dos! ¡Rabito y Capley, salgan ¿Dónde? ahora mismo! ¡Estoy harto de sus bromas! Ah, se ¿Dónde? han vuelto muy graciosos últimamente, ¿no? Pues, ¿saben qué? Yo también sé jugar bromas. Voy a llamar a todo el mundo a decirles que lo saquen del vecindario. ¡Estoy ¿Dónde? harto! ¿Qué estás diciendo tú, sucia? Ah. ¡Ah! Sabía que estaban aquí ¿Dónde están escondidos? Oh, si no. Papu, pues estamos en el único lugar Donde nunca ves debajo de tu cama ¿Ah? De, de, debajo de, de mi cama que estamos? ¿Qué hacen ahí, partime? ¡Salgan de ahí ya mismo! ¡Nos traemos los mosquitos! ¡Andábamos husmeando tus cosas, papu! ¡Y ya sabemos las verdades que le robas a Rabito y que nos quiere sacar del vecindario! ¡Ya los baños! ¡Oye! ¡Eso ya es algo médico! ¡Salgan de mi cama ahora mismo! ¡No, papu! No, ¡Pero voy cómo voy a salir de acá si este vas a nuestro nuevo hogar de ahora en adelante! ¿Qué? Pero, ¿qué? Ah bueno, si no les importa Que yo duerma encima de ustedes ¡Salgan ya! ¡No vayan! Mira, Letzi, nosotros nos vamos Pero antes te queremos mostrar nuestra casa te, te encantará, te encantará ¿Quieres verla? ¿Quisieron una casa debajo de mi cama? Sí, sí, Espera, sí, sí, ¿cuánto sí. tiempo han estado ahí? Eh, lo suficiente para escucharte De todo ¿Qué haces? Qué okay. Más les vale que haya sido bonita, si no llamo Mira. a la policía Ahí está, recoge eso Ahora, ven, ven, ven, ven, ven ¿Qué un momento. Pedo, ¡Soy chiquito! Sí, todo chiquito y guato. ¿Sabes? en todo momento! ¡No, Loco ¡Ahora los puedo anotando, golpear! ¿eh? No, no, te voy no, a golpear, no, desgraciado, Ven no, por no, acá. No, no, no, no, eh, no. papu, no puedes golpear, mírate. No, no, no. Te presentamos nuestra casa Mira, disfrutan un momento Ven, Rabito Ustedes eran las hormigas oh, oh, hay una sala con Smart TV Ok, Rabito, le acabo de dar la chiquitolina Pero yo me quedé con la de normal Entonces, ¿qué tal si lo dejamos encerrado y nos vamos? Hay balcón hacia la cama sí. oh, Oye, no está tan mal, ¿eh? Me lo puedo quedar como sala de, de entretenimiento Cuando claro, esté aburrido Claro, papu, sí, tú puedes Y aquí te vas a quedo? quedar Nosotros ¿Eh? nos vamos a ¡Vuélvale aquí ahora mismo! Vuelvan aquí! No. Ya. nosotros no podemos volver grande y tú no, papu! devuélvame ya mi estatura normal! ¡O voy a ir a por ustedes! ¡No <ríe> chiquito! ¡No, papu! ¡Ahora ya tenemos casa! Loki, tenemos cómetelo. casa! Uh -huh.